Momentos tensos se vivieron la mañana de este jueves en el sector Mamá Tingó de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Residentes en la zona se niegan a ceder a los desalojos iniciados. Voy a acabar con todo aquí, me voy a con la situación ahí está cochón, y todo tirado, ahí la casita. mujer ¿En vinieron, ahí vinieron, en la casa, el eh, en, en Tomando toda la lo casa lindo. y tumbando todo, los todo aquí. Acaban con todo. ¿Tú sabes por qué no lo van a sacar? Porque nosotros tenemos 15, 20 y 6 años aquí amasando todo. ¿Y qué pasa con los papeles? Que no aparecían. Ahora aparecieron los papeles. Adiós, ellos vinieron a tumbar sin decir nada, con sus casitas, mira que está todo esto aquí. Mira cómo está todo esto aquí, eh. todo esto aquí, de que aquí hay un. un. Un herido ahí, mira cómo le pusieron eso, que está en el hospital interno. Está alegando que estos terrenos son propiedad de ellos, de esa constructora. Nosotros estamos viviendo en el sector, eh, mamá tengo segunda etapa y hoy se personó el abogado del estado con un contingente policial a desalojar los moradores de esta comunidad. Ya ustedes ven la muestra, cómo aquí viven un sinnúmero de familias de familia pobres. ...que no tienen donde vivir... ...están dando aquí, que hay un abuso... ...de estas autoridades que se han metido aquí... ...de las 9 de la mañana, tumbando casas... ...hay niños oficiándose de bombas que ellos han tirado... ...agrediendo a estas autoridades... ...donde yo estuve en bienes nacionales... ...hace como un mes... ...y le dije lo que el presidente hizo una, un agueducto... ...hizo una escuela, un liceo, una estancia ...y allá en bienes nacionales, mi gente... ...que tú del Estado, que no en un yaruce... ...que aquí no hay desalojo... ...que aquí no hay desalojo... Para NTN, su noticiero regional... Joanny Paulino